Escuchas Fiesta 1037. La hora con pura energía, 6 de la mañana con 42 minutos. No dejes para mañana la fiesta que puedes disfrutar hoy. Que comience la fiesta. 1037. Fiesta 1037. Escuchas Fiesta 1037. Y baila la hora con Y gana muchos premios al instante Raptor, si te energiza La hora con pura energía 6 de la mañana Con tres minutos No dejes para mañana La fiesta que puedes disfrutar hoy Que comience la fiesta Ciento